La propietaria de una tienda ubicada en el sector Gregorio Luperón, vista al valle de esta ciudad, identificó al joven José Miguel de los Santos Luz Baja como la persona que la despojó de dinero en efectivo y dos celulares la tarde de ayer jueves. Narra la denunciante que el hoyo chizo llegó a la tienda, sin mediar palabras, la despojó del dinero en efectivo. Nosotros estábamos aquí en la tienda sentada, él entró,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 ¿Y qué tú te vas a llevar si eso no sirve? Y ahí arrancó. El hecho quedó captado por cámaras de vigilancia. En las imágenes se podía apreciar cómo el individuo llega a bordo de una motocicleta, comete el hecho y emprende la huida. De Los Santos fue ultimado la mañana de este viernes en el sector Grullón, momentos en que según versión ofrecida se disponía a asaltar al señor José Franco López Arias. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.